La, ni los míos tampoco. La mía no va a pa parar. Señores, en la farándula, Dona Muchillo Farándula, Sandra B. envuelta de nuevo en algo, en algo judicial. Se trata que DJ Nabil, un DJ de Alofoque Radio, de la banda de Alofoque, que lo han pegado a la mala y pobre DJ Nabil. Hace unos días procedimos de manera formal en lo adelante. Cuando se me permita, daré más detalles con una foto caminando por el Palacio de Justicia. La publicó hoy. ¿Qué pasa que le di en una tabana popularmente hablando a Diana Vil Sandra Bejorocal. No se sabe por qué fue, pero él va a proceder ahí jurídicamente con dos abogados que eso por hablar deben cobrar el porte que tienen. Deben cobrar medio millón por pues una hora. Sí, pero yo te, voy a hacer, yo te voy a decir algo también, esto. a veces hay abogados que cuando ven esos casos así de gente de la farándula, lo cogen hasta para pegar el nombre, porque yo claro. conozco gente que venía supuestamente hasta de gratis a San Francisco Macorís en algunos casos para que la prensa le diera su real renombre. Claro, claro, eso es así. Vamos a esperar que Dina el pobre, salga de esta y Sandra Berrocal, que ahorita se mete el marido y el lío es peor. No, no, no dudes tú que sea para eso, para que el nombre de él siga sonando, porque, porque musicalmente no está. Abatido nada. totalmente, señores. Vámonos a una pausa y retornamos con el Blintel el hombre del video. A Atención, Génesis. Atención, Génesis, para te, que. Te van a responder ahora. Te van a responder aquí el muchacho. Ya ustedes saben. Vamos a una pausa y retornamos.